La pasada semana salió a la venta Fire Emblem Three Houses. Yo lo he comprado, lo he jugado y le he sacado el máximo jugo para poder traeros este análisis. Muy buenas, soy Delta DeltaRai y experto analista. Bienvenidos a mi canal. Por primera vez en este canal os traigo un análisis completamente propio. Como sabréis, los análisis anteriores los redacté analizando reviews de páginas especializadas para traer una valoración única a pesar de no haber podido probar el juego en cuestión. Pero ahora es distinto, porque compré Fire Emblem Three Houses el mismo día de salida, y lo voy a aprovechar. Mis análisis tendrán la siguiente estructura. Empezaré con una pequeña introducción, después en el análisis en sí, cuatro secciones. Gameplay, donde incluiré todo lo relativo a este, tanto historia como mecánicas y jugabilidad y que, por lo general, será el punto más largo. Sonido, gráficos y duración. Después de dar todo detalle de cada aspecto, haré un pequeño resumen final de cada sección y le daré una nota sobre 5, siendo 1 muy malo y 5 muy bueno. Por último, haré una conclusión general y le daré la nota al juego sobre 10 basándome en todo lo que he dicho a lo largo del vídeo y por último no os acostumbréis a que haga análisis por mi cuenta no suelo tener el dinero suficiente para comprar juegos de 60 euros ni suelo comprar juegos de lanzamiento ya está solo eso empiezo con el análisis la última entrega de la saga fire emblem ya ha llegado a switch por primera vez desde Radiant Dawn para Wii, un juego principal de esta franquicia está disponible en una consola de sobremesa, si se lo puede llamar así, 12 años después. Por tanto, asustaba un poco cómo podía afectar este cambio a la saga. Y yo creo que ha asentado bastante bien, pero eso ahora lo veremos. De momento voy a hablar del gameplay. Fire Emblem Three Houses es un RPG táctico que nos pone en la piel de Byleth, un mercenario o mercenaria, que por casualidades del destino llega al monasterio de Garreg Mag, en el centro de la tierra de Fotland. Allí trabajaremos como profesor de una de las tres casas, la cual escogeremos la Casa del Águila Negra, comandada por Edelgar von Klesberg y asociada al Imperio Adrestiano, la Casa del León Azul, liderada por Dimitri Alexandre Vladiv y asociada al Reino de Fergus, y la Casa del Ciervo Dorado, cuyo líder es Claude von Regan y unida a la Alianza de Leister. Según la casa que escojamos, la historia cambiará. Nuestro trabajo como profesor o profesora no solo será enseñar y asesorar a nuestros alumnos, sino también comandarlos en combate. Y los combates siguen teniendo la misma idea básica, combates por turnos donde prima la estrategia. En cada batalla tendremos un requisito de victoria y un requisito de derrota. Por lo general serán derrota a todos los enemigos y pierde a todas las unidades respectivamente pero de vez en cuando pueden variar. Sin embargo, Three Houses no consiste solamente en copiar y pegar lo que caracteriza la saga. Muchos aspectos han cambiado, otros se han añadido y otros han sido completamente eliminados. Por ejemplo, el característico triángulo de armas por el que la espada le ganaba la hacha, por ejemplo. Esto ya no es necesariamente así, sino que se sustituye por un entramado de habilidades específicas. Eso sí, los arqueros tendrán ventajas sobre unidades voladoras. Otras novedades son los batallones y las técnicas conjuntas que nos permiten asociarnos para golpear más fuerte y aturdir a ciertos enemigos. Pero sin duda la mayor novedad es el propio monasterio. Garek Mac actúa como nuestra base de operaciones y podremos movernos libremente por ella. Hablar con los alumnos y otros personajes, socializar con ellos ya sea comiendo, tomando el té o cantando en el coro Recolectar objetos, comprar armas y pociones, aceptar peticiones y otras misiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y precisamente es esta base de operaciones donde veo el primer problema del que voy a hablar hoy. Por lo general, solamente tendremos total libertad los domingos. Ah, porque ahora tenemos un sistema de calendario a lo persona. Y al principio siempre exploraremos el monasterio, pero después se abren más posibilidades, dar seminarios, combatir o tomarte el día libre. Quizá que solo 3 o 4 días al mes tengamos total libertad parece poco, especialmente al principio donde apenas podremos hacer nada. Para hacer ciertas actividades en el monasterio usaremos puntos de actividad. Al principio solamente tendremos uno y se irán incrementando conforme subamos nuestro nivel de docente. Y por eso me parece poco, explorar el monasterio es importante para fortalecer nuestros lazos con nuestros alumnos, para mejorar nuestros atributos o para conseguir objetos. Es importante combatir para subir de nivel, es importante dar seminarios para aumentar la compatibilidad de los estudiantes en ciertas armas y es importante descansar por razones que no puedo realmente decir. Y si decidimos explorar el monasterio, siempre nos faltarán puntos para distribuirlos equitativamente, Quizá no siempre nos dé tiempo a todo. Por lo demás, todo es muchísimo más versátil. Ahora nuestras unidades no usarán uno o dos tipos de armas, sino que pueden usarlas todas. Por supuesto, si no tienen buen dominio, será bastante contraproducente. Pero tú, como profesor o profesora, puedes mejorar los atributos de los estudiantes para que mejoren su dominio en ciertas armas para que las puedan utilizar. Además, algunos de ellos tendrán un don innato en cierta arma que, si se explota, revelará un gran dominio. Como veis, las posibilidades en Fire Emblem Three Houses son enormes. En cuanto a la dificultad, hay opciones para todo el mundo. Dos niveles de dificultad y dos modos de juego, lo que abre una posibilidad de cuatro variantes. Normal y difícil en las dificultades y Novato, en el que nuestras unidades no morirán aunque se queden sin puntos de vida, y clásico en el que sí en los modos. Debo decir que lo estoy jugando en la dificultad más básica, y aunque sí es verdad que este modo no es demasiado desafiante, sí que se ve la dificultad, sumado a la longitud de las fases y del juego en sí, de lo que ya hablaré más adelante, por lo que siempre escoger el modo clásico aumentará la dificultad enormemente. Pero creo que se ha agotado ya el tema del gameplay, así que voy a pasar al siguiente punto. Realmente no sé por dónde empezar, así que lo haré por la música. Fire Emblem se caracteriza, al menos en sus últimos juegos, por utilizar un leitmotiv. En Awakening fue Eve, en Fates fue Lost in South Alone, en Echoes fue The Editors of Arcadia y en Three Houses es The Edge of Down. La escucharéis en el Opening, en los créditos, en combates y en otros eventos. Por supuesto, no está en toda la música del juego, pero sí en un gran número de pistas y no lo digo como nada malo, de hecho muchas veces está tan alterado que ni se nota y creo que tiene bastante mérito ver sonar una canción tantas veces y que siga sonando distinto de hecho la calidad de la banda sonora es bastante alta acompaña muy bien en las batallas y en la ambientación del monasterio que por lo general será alegre pero en ciertos puntos de la historia habrá bastante tensión y después tengo que hablar del doblaje hay dos idiomas en el doblaje, el japonés y el inglés. De los dos, yo he probado el inglés y he de decir que es muy bueno. Por supuesto, cada personaje tiene su personalidad y el doblaje se adecua muy bien a estas. Por ejemplo, Edelgar muestra una voz tranquila y relajada en casi cualquier momento, incluso en máxima tensión. Mientras que Bernadetta, una chica que vive encerrada en su cuarto y quiere evitar cualquier situación incómoda, muestra una voz muy nerviosa. La calidad del sonido es muy buena, aunque la verdad es que gran parte del tiempo no te fijarás en la música. Pero, ¿y qué hay de los gráficos? En cuanto a este tema es donde más problemas he visto. No juzguéis erróneamente lo que digo, los gráficos son muy buenos y se aprecian especialmente bien en el monasterio, donde los recursos del juego se magnifican. Pero ha habido ciertos puntos del juego en el que he visto fallitos muy puntuales y para nada importantes, por ejemplo a veces parece que bajan levemente los FPS cuando nos movemos y algunas animaciones mientras interactuamos con otros personajes parecen muy robotizadas, pero sumo que estas animaciones pueden ser incluso intencionadas así que tampoco le doy mucha importancia. También resulta un poco difícil ver bien lo que pasa en el mapa de las batallas pero en momentos muy puntuales como cuando estamos entre la vegetación o hay paredes pero esto se soluciona fácil moviendo la cámara. Quizá mi principal problema es con las puertas, por absurdo que parezca. Supongo que esto se puede asociar un poco a las bajadas de FPS. El monasterio es un mundo casi totalmente abierto, la mayoría de las zonas están conectadas y, si hay puertas, se abren automáticamente cuando te acercas mínimamente. Pero hay veces en las que esto no pasa y tienes que esperar a que el juego tire. Pero bueno, tampoco son cosas demasiado importantes, los detalles son bonitos, los mapas están muy bien detallados y las escenas estilo anime están muy bien animadas. Pero quizá este es el apartado en el que más falla el juego, y sinceramente para mí es el que menos me importa. Y entramos ya en la duración, quizá aquí es donde menos voy a hablar, no he terminado aún el juego si os soy sincero, pero os puedo asegurar que la duración del juego es bestial. ¿Por qué? Porque he superado las 15 horas de juego y parece que todavía no estoy ni siquiera cerca de terminarlo. Y esto es solo en una de las casas. Recuerdo que cada una de las casas tiene una historia distinta. E incluso si acabara ahora mismo el juego, la hora total de juego sería de 45 horas. Solo para terminar las tres historias. Ah, y un fallito. No sabía dónde meterlo, así que lo meteré aquí. Las pantallas de carga se pueden hacer un poco largas de vez en cuando. Creo que con esto tenéis ya todo lo que necesitáis saber, así que pasamos ya a la ronda de notas. Primero, el gameplay. Una historia más que decente hasta donde he visto en un Fire Emblem que innova mucho mientras deja las bases de la saga intactas. Las novedades añadidas son buenas pero necesitan pulirse más, y sin duda es el camino a seguir. La nota, 4 sobre 5. En el sonido, música muy bonita y un doblaje impecable, junto a un tema principal de gran calidad como es The Edge of Dawn. Todo muy cuidado. La nota 5 sobre 5. Los gráficos son bonitos y están pulidos, pero tienen demasiados fallos que, aunque no son graves, fastidian un poco la experiencia. Aparte de estos fallos, el juego es precioso. La nota 4 sobre 5. Por último, la duración es inmensamente larga y te da para jugar durante semanas. Solo si hablo de la historia. No puedo darte un 6, así que la nota 5 sobre 5. No sé si podría llegar a decir que Fire Emblem Three Houses es el mejor juego de la saga, pero en todo caso es, sin lugar a dudas, de los mejores de toda la franquicia y es la confirmación de que Fire Emblem es, actualmente, una de las grandes sagas de Nintendo, y que dará muchos grandes juegos en el futuro. Tiene fallos, sí, como cualquier juego. Su calidad general es más que suficiente para ser uno de los indispensables de Switch. Mi nota para Fire Emblem 3 Houses es un 95. Espero que estéis de acuerdo conmigo los que ya lo hayáis jugado, y a los que no, que os haya convencido para comprarlo. Yo totalmente lo recomiendo, especialmente si ya habéis probado juegos anteriores o si es un género que os gusta. No quedaréis insatisfechos. Para ir acabando la semana pasada debí subir vídeo, pero como dije por Twitter me surgieron imprevistos, por lo que tuve que posponer el vídeo, pero es que no podía aplazarlo más. Por tanto, el vídeo que debí subir la semana pasada lo subiré en principio la siguiente, lo digo especialmente si veis que menciono algo sobre este vídeo para que no os extrañe. Ahora ya, si me permitís, me vuelvo a jugar a Fire Emblem. Agradecería mucho que dierais un like y os suscribierais si os ha gustado el vídeo y queréis ver más. Os lo agradezco muchísimo. Nos vemos.